De conciencia 2021 Ruda vida, ruda vida, ruda vida Ni los niños se miran Ruda vida, ruda vida, ruda vida Otros no tienen comida Ruda vida, ruda vida, ruda vida Agua estancada contamina Ruda vida, ruda vida, ruda vida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 tuerce el coco, la atención no pongo, ahora yo propongo, acabar con los tongos, no vas a salir de pobre aunque consigas todo el oro, el poder se busca, hasta los mejores corros yo por eso ya no corro, camino lento, a mi modo, 24-7, reventando el foco, en mi cora tengo todo, mi mente no controlo, unas veces hablo yo, otras veces habla otro, si hace falta yo mismo me empotro, gracias a mi gente a mi gente, es que veo al otro y ese espejo no está roto, molesta el reflejo cuando entra en el ojo por ojo, acabamos siendo todos un despojo, cuando la olla no aguanta la presión no es exploto ciego como un topo, solo hay que darse cuenta, dice una voz despierta que alerta, sé cuando empiezan pero no cuando terminan todo lo que tengas cerca a los que estaban antes y a los que vengan la vida no es mala ni buena son los consecuencias de una vivencia de un rancia, pero que igual te las tragas es un instante igual que cuando embragas aprieta a fondo el volante fuerte agarra deja ya esa barra que cuando baje ya no quedará nada Lo más importante mantener la calma el equilibrio para que sea una danza, ten cuidado con la venganza, la impresión no alcanza Si un cuerpo lo siento como si llevara clavada una lanza y Al sacarla me desgarra un chorro de alcohol para sanar la herida Y otro para la garganta y además que mata La vida siempre será hermosa, así que relaja Ten cuidado con los sentimientos que te desenfocan y también matan Y si les dejas manejar tu vida destrozan Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega. Ya llega. Pura vida, pura vida, pura vida. El ciclo continúa, pura vida, pura vida, pura vida. La esperanza siempre activa, pura vida, pura vida, pura vida. Si puedes ¡Ven acá arriba! La...